¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal El día de hoy, eh, espérate que no me ha Hola, me llamo Sebastián, vivo acá En Corea del Sur, y el día de hoy Vamos a hacer un video que tiene un poco que ver Con lo que estoy sintiendo actualmente Que es mucho, mucho o mucha Calor, nunca he sabido en realidad la diferencia es la calor, el calor Whatever. Vamos a lo que como podrán Haber visto en el título ¿Cuál sería mi recomendación? El día de mañana, muchos de ustedes Yo sé que quieren venir a Corea, también muchos de ustedes Me han preguntado por mi Instagram, que lo voy a dejar Aquí es como... Para que lo puedan ir a seguirme También leo mucho de sus mensajes No los puedo responder todos siempre porque me llegan mucho diariamente Pero eh, trato un poco de leer todo y tratar en resumir a eso Poder generar contenido, etcétera etcétera Muchos me han preguntado cuál es la fecha ideal para venir a Corea En mi opinión eh, va a depender mucho de qué tipo de persona seas Y también a qué tipo de clima tú estés acostumbrado o no Primero que todo les voy a explicar de que Corea del Sur Tiene un clima relativamente donde las cuatro estaciones del año se marcan de manera muy que se notan porque son muy marcadas las cuatro estrellas hay invierno, hay verano, hay primavera y también hay otoño Aunque obviamente por el calentamiento global todos sabemos que la primavera y el otoño Cada vez están siendo están, están siendo cada vez más cortos Dentro de todos los climas yo diría que a mí el que más me gusta de todos es el invierno ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy fría Soy una persona como que me gusta mirar por la ventana, tomarme un café Y ver mi futuro derretirse como un copo de nieve yo eh, no fuera el deseo, como que me gusta mucho el invierno Me gusta sentir el frío, me gusta como la ropa que se usa el invierno, andar como todo firma, encima toda la onda como navideña y bla bla bla es como muy bonito el invierno el frío acá específicamente en Seúl Seúl es una de las ciudades más frías durante el invierno eh, hace dos años si no me equivoco las temperaturas llegaron a los menos 18 durante un día pero ahora generalmente llega hasta menos 10, menos 12 lo más bajo que yo lo he podido ver en Corea existen eh, y eh, bueno, en gran parte del mundo también existen chaquetas como muy abrigadoras, etcétera, etcétera. Y todo el mundo usa como estos pedings que son como unas cosas largas también. Que también los chicos de BTS han promocionado algunas veces, tanto en Puma como en fila. A, a mí también me gusta usar el mío. No lo uso porque me quiera creer coreano, por favor, que gente saque sinceramente. Sino porque realmente es algo muy cómodo. Porque por lo menos cuando yo vivía en Chile, yo tenía como una parca. Pero las parcas generalmente son como hasta la cintura o hasta un poco más abajo de la cintura. Pero obviamente el frío también te entra por las piernas y por todas partes. Entonces, como que me gustan los pedings porque que Son como largos y en el fondo eh, te cubren Todo y no sientes eh, frío En lo absoluto y además que no sé Como que whatever me gusta Pero si ustedes son personas que quizás crecieron En países del Caribe o que están acostumbrados A eh, climas muy calurosos Quizás el invierno también se les va a hacer Muy difícil, nosotros en Chile sí tenemos Invierno, países como Argentina también lo tienen eh, Pero eh, Los países del Caribe quizás que están acostumbrados A unos climas un poquito más cálidos Se les hace muy, mucho más difícil Mis amigos también que son algunos de Colombia de Panamá, de Venezuela, me han contado mucho que han tenido que lidiar con el tema del frío, le ha costado un poquito acostumbrarse, así que yo creo que para todo el mundo va a ser un poco diferente el tema del invierno. Ahora, si yo me tuviese que ir hacia el otro extremo, actualmente en Seúl, acá en Corea, estamos en verano, eh, uno se levanta a las 9 de la mañana con 22 grados de calor y es como hola. Realmente eso no es... Eh... Eh, no sé Quizá usted me digan Ah, pero en mi país También hace el mismo calor Sí, está bien Pero como que no Nunca me voy a terminar De acostumbrar a este calor Mierda Porque yo acá lo odio Es como que Es un calor ah, Como que no se puede andar en la calle Ando siempre todo transpirado Ando así como ah, Como que lazy Como que Como algo Y después me sienta mal No sé No me gusta el, O sea Me gusta el verano Obviamente Cuando estás con tu amigo Va a la playa Intento de madre Leona Ya está fresquito El agua Pero eso yo siempre invito A la gente que vive Como en, bueno en Chile vivía como en el sector costero Ponte tú, Valparaíso, Viña del Mar o más hacia el sur, no sé, como eh, Concepción o eh, como... Ciudades que están como más cercanas al mar porque son climas muy ricos. El verano acá eh, a veces es tan alto de que eh, hacen, ponen como al emergencia amb ambiental. No sé cómo explicarlo, pero como mandan una alerta que van a decir hoy día va a ser un día extremadamente caluroso, así que por favor quédense en sus casas, no salgan. Mucha gente también eh, en sus trabajos les dan el permiso de poder trabajar desde sus casas durante esa semana. Es una semana de julio, que si no me equivoco es ya casi la última, el calor en Seúl... Eh, se vuelve realmente un infierno y donde andar afuera ya pasa a ser peligroso ni siquiera es como un tema de que ay me siento mal sino que es peligroso de hecho como dato también les cuento lamentablemente durante los años anteriores tanto en seúl como en japón en tokio eh, salieron noticias de que gente falleció debido a la des deshidratación y debido a eh, este calor no sé cuál será el término médico eh, como exacto para describir el, el fenómeno en sí pero debido a lo alto grado de calor y obviamente la gente que tiene trabajo del tipo manual como quizás con Construcción, o estar constantemente en las calles eh, muchas de las personas colapsaron y lamentablemente eh, perdieron la vida por eso así que también es un tema súper delicado y tienen que tener ese, ese tema súper consciente de que si van a venir a Seúl o bueno o si el verano en cualquier parte del mundo siempre tienen que tomar las medidas y las precauciones de saber de que hay ciertos días donde va a ser mejor que se queden en su casa o que hagan en su itinerario tal manera de que puedan permanecer quizás adentro de un mall, ir a la playa pero en, siempre en un lugar muy con las condiciones son Etcétera, etcétera. por eso mucha gente durante el verano de Seúl se va hacia Busan o se va hacia el sur de Seúl porque obviamente es muchísimo más fresco las áreas costeras también es mucho más agradable así que realmente estar en Seúl durante este periodo es lo peor que puede pasar eh, si a ustedes les encanta el calor va a ser la mejor temporada ¿para? para ustedes, obviamente yo no recomendaría venir a Seúl en verano, también les quiero dar un poco la experiencia de mi mamá, mi mamá lamentablemente también vino las dos veces que vino a Corea las dos veces vino en verano mi mamá realmente ya decía como que no, o sea, no puedo No puedo soportarlo Pasa a ser un tema de que, claro, ahí le doy la experiencia de mi madre En el fondo, que es una persona que ha vivido Toda su vida en Chile también Acostumbrada por años al calor de Chile No se pudo acostumbrar al de Corea Cuando hablamos me dice la próxima vez que vaya Pero es que ni cagando me voy de nuevo en verano Porque Yo lo entiendo también A continuación vamos a hablar de la Que es para mí la mejor estación del año Para venir acá a Corea Yo diría que es la primavera El primer factor es por el clima Durante finales de febrero ya hasta hasta finales de marzo yo diría, marzo, hasta, hasta finales de abril quizás eh, para mí es la mejor época para venir porque disfrutas un poco también del frío pero también se va haciendo cada vez un poquito más cálido y también tenemos la ventaja de ver el florecimiento de los cerezos que son un panorama muy bonito acá en Corea y todos los árboles de cerezo empiezan a Florecer durante, o sea, desde el sur hacia el norte de Corea, las ciudades que tienen como festivales de cerezo también. Y el niño está fuera en la calle. Puedes ir a estos festivales a disfrutar de la música, comer una rica comida y además ir a tomarte fotos, ir a apreciar los cerezos. Hay un sector muy famoso acá en Seúl que se llama Yamshil. En Yamshil está el Lotte Tower y abajo del Lotte Tower hay como un parque gigante donde todo se florece de rosado y es hermoso, realmente es muy lindo. Y además hay un lago, entonces es muy genial estar ahí. Específicamente hablando del aflorecimiento de los cerezos. Esto se da generalmente entre la última semana de marzo y la primera semana de abril para que también lo tengan súper presente de que si es que ustedes quieren venir a Corea en esa fecha el florecimiento de los cerezos se va a dar durante aquellas ese rango de semanas, también eh, búsquenlo en internet porque generalmente los, los días exactos siempre van a cambiar siempre hacen el pronóstico dan el pronóstico antes como en la noticia o lo suben como a vlogs, etc. porque eh, mucha gente hace su agenda eh, de, en, en base a eso para ir viendo en cada ciudad el florecimiento de los cerezos el cherry blossom que se le llama y también hay algo que se lo recomiendo mucho porque yo sé que lo van a disfrutar mucho porque es algo súper novedoso y también es súper lindo de apreciar y además que el clima no tan lindo es como, oh, I love the primavera entonces. ahora finalmente vamos a hablar del otoño el otoño es como una, no sé, no, no es que quiera decir que es como ahí nomás, como que no tiene ni un brillo no, no se trata de eso, pero sino que el otoño obviamente se caracteriza porque vamos saliendo de este verano Y vamos como ya todo se va enfriando un poquito, entre comillas Pero el último otoño no fue tan otoño porque hacía tanto calor igual que era como casi lo mismo que el verano entonces como que, ay no sé, como que fue muy corto Pero por ejemplo hay sectores donde tú puedes ir, por ejemplo, a hacer picnic o puedes ir a hacerte fotos muy bonitas también con las hojas de otoño, todo muy amarillo, todo muy lindo. Por ejemplo, en mi universidad que se caracteriza porque en primavera y en otoño eh, todos sus árboles se tornan de amarillo y de rosado según corresponda. Y es muy bonito ir a tomarse fotos, hacer un picnic o ir a caminar simplemente. También es una, una fecha genial entre comillas. Para mí todas las fechas son mejor que verano así. Y justamente por esa razón, matemáticas es color azul, no rojo. ¿Qué le vas a la gente, Dios mío, santo? ¡CASO CERRADO! Que si es que pueden venir en cualquier fecha menos verano, genial Ahora si usted realmente quiere calor, bueno, venga en verano no hay ningún problema, pero si usted viene en verano también considere que mucha gente anda de vacaciones, quizás los precios también pueden que sean un poco más caros, etcétera, etcétera. Ir a lugares como Busan también siempre pueden estar un poquito más llenos entonces también tener eso en cuenta mucho. Básicamente quise hacer este video porque muchos de ustedes me preguntan así como ¿Cuál es realmente la mejor época para venir a Seúl. Va a depender del criterio que ustedes quieran, también de cómo Ustedes armen o no su viaje Yo lo que recomiendo que ustedes hagan Que busquen como el forecast Como el, el pronóstico del tiempo De todo los último año y hagan un promedio De cómo estuvieron las temperaturas en cada uno De los años durante cada mes Y en base a eso ustedes puedan eh, Calcular cuáles son las fechas Que ustedes quieren venir, etcétera, etcétera. Si ustedes pudiesen venir solamente por dos semanas cuando tú a Cebuli quisieran sí o sí ver el festival de los cerezos y ver como toda esa banda de los cerezos además que el clima también está muy rico, les recomiendo definitivamente que lo hagan en esa fecha ahora si ustedes vienen por más tiempo, les recomendaría, por ejemplo, si ustedes vienen por tres meses, cuatro meses les recomendaría un, un periodo que fuera como terminando el, ¿cómo se llama? el invierno y comenzando el verano así también ustedes pueden como experimentar levemente cómo va a ser el frío, que ya va a empezar a terminar en eso de febrero-marzo, pero que también van a poder experimentar tener un poco del calor, que sería es esto determinando la primavera, ya por ahí en junio ya se siente ese calor que ya es como uff. Espero que les haya gustado este video, recuerden que se puede hacer miembro del canal acá abajo en el botón que dice unirse Estamos haciendo lives eh, por Zoom solamente con los miembros del canal También estoy subiendo algún contenido un poquito más especial para la gente que es miembro del canal Si usted no puede hacerse miembro del canal no importa, no pasa nada como les digo Lo más importante es que puedan ver esto y que les pueda ayudar en algo el día de mañana si ustedes quieran venir o no acá a Corea Ahora en un poco de horas más va a empezar el Banban Así que quise hacer este video un poquito antes para... Eh... Ponerme como en contexto, no sé En realidad estoy súper nervioso por el concierto Pero espero que estén muy bien en sus casas Que tampoco pierdan la esperanza del día de mañana Poder venir a Corea Todo esto que sabemos que está pasando en el mundo Ya va a pasar en algún momento Cuando eso pase Tengan toda la buena onda Y todas las buenas energías De que sus proyectos en la vida le van a resultar Así que eso, nos vemos Y muchas gracias por haber visto este video Que pasen los litigantes, por favor Mr. Namjoon les dice adiós Mr. Jungkook les dice adiós Mr. Shugishughi que está ahí también les dice adiós, así que eso, nos vemos.